Bueno, Bienvenidos a Nuestra Franja, El Actor en Movimiento. Hoy con eh, nuestra nueva sesión sobre la imaginación creativa. Alfonso Rivera nos va a hablar eh, sobre maneras de eh, cómo podemos expandir nuestra imaginación creativa. Todos tenemos imaginación, pero Alfonso, mmm, ¿Cuál es la diferencia en la manera como puede usar la imaginación un actor? Uh -huh. Ah, pues muy buena pregunta, fíjate. Normalmente hablamos de la preparación, fiso, fis, la preparación psicofísica del actor, del intérprete, de la actriz. Entonces ahí abordamos dos cosas, ¿no? La psique o lo psicológico, que tendría que ver también con los aspectos mentales, y de alguna forma también veremos cómo el alma está implicada en esto y por otra parte lo físico, es decir lo material, lo tangible entonces al hablar de psicofísico estamos hablando de un tipo de conexión diferente a la que podría haber en, en, en otros movimientos ¿no? es distinto este movimiento que encontramos en un gimnasio de este movimiento que encontramos en una clase de danza, entonces nosotros vamos a hablar sobre todo del de entrenamiento del actor, es decir el movimiento para actores en relación a, a esto, a esta imaginación creativa. Fundamentalmente la diferencia, yo creo que los grandes estudios de la ciencia siempre han impactado mucho en las artes y en concreto en la interpretación, así como en su momento pues, las teorías o los descubrimientos de Freud influyeron muchísimo en, en, en Stanislavski cuando empezó a hablar pues, la, de la forma en la que eh, cualquier proceso mental inevitablemente tiene una manifestación física. Hoy en día tenemos ya pues, muchísimas evidencias de la comunidad científica a través de los, de los neurólogos, de los neurocientíficos que empiezan a explicarnos muchísimas cosas de cómo cualquier proceso que esté sucediendo en la mente tiene un reflejo en el cuerpo. Entonces esto es fundamental para nosotros ya que un intérprete, una actriz, un actor a lo que se dedica justamente es a encontrar una forma de entrenar, preparar su cuerpo, digamos que es esta membrana que nos rodea, para que sea permeable a, a los eventos. Entonces podemos hablar tanto de un cuerpo, el primer nivel de nuestro cuerpo serían los pensamientos, ¿no? los procesos internos psicológicos que suceden dentro de nosotros, una idea, un, un, una ensoñación, eh, una, una, un, una, un pensamiento negativo, todo esto, también va a generar como otro cuerpo distinto, que es el cuerpo de las sensaciones, se ve afectado. Nosotros podemos tocar algo y sentir frío, sentir calor, como veíamos el otro día, podemos percibir a través del oído, podemos percibir a través de la imagen, a través del olfato, nos, nos vinculamos, nos relacionamos con los elementos que están a nuestro alrededor. y en otra fase también, es decir, tenemos los pensamientos, tenemos las sensaciones, tenemos las emociones que están vinculadas con los pensamientos. Yo sí pienso en... Eh lo mal que está el mundo, lo mal que está el planeta, la catástrofe de Palma con el volcán, miles de personas perdiendo sus hogares, pues de pronto hay, una, hay algo del cuerpo sutil que se arruga, que se entristece, ¿no? Y inevitablemente el plexo tor eh, torácico pues fácilmente se contrae, se vuelve introvertido, etcétera, etcétera. También podemos ver... ¿Cómo hay otro cuerpo? Que es un cuerpo que va más allá de estos, que es un, es un cuerpo que está sustentado por la imaginación. Entonces podemos como encontrar esta oposición entre el cuerpo físico, el cuerpo material, que termina donde termina mi piel, que está constituido por los huesos, por la piel, por los músculos, por los tendones, y otro cuerpo que va más allá, que está, digamos, sosteniendo, justificando la acción dramática, o el texto dramático o la situación que está generando incluso atmósferas porque hay cosas que existen en el espacio de actuación, tú esto lo sabes muy bien Alejandra, pero que ni siquiera podemos a lo mejor ver, pero no porque no lo veamos no existe, podríamos decir que el aire... ¿Dónde está el aire, el oxígeno? En esta sala. Yo no veo el oxígeno en ninguna parte, pero sin embargo, existe aire en esta sala. Un científico diría, necesito una prueba empírica de que existe oxígeno a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues diríamos, haz un gesto. El hacer un gesto, puede ser este tan amplio o puede ser más corto como este, Noto como que se, mueve, que se mueve el aire y entonces mis sentidos perceptivos lo reciben. Entonces vemos como ahí esta, esta parte de no necesariamente lo que veo se puede manifestar en un espacio. El espacio también comprende energías más sutiles, que se crea, ayuda a crear atmósferas interpretativas que están vinculadas a las emociones que contiene un espacio o las relaciones entre las personas. Entonces, nuestro trabajo inevitablemente tiene que ver mucho con esto, ¿no? con... En desarrollar una personalidad que está vinculada a un yo creativo, a un yo creativo elevado que es capaz de tomar unas circunstancias ficticias como si fuesen reales a la hora de interpretarlas. Es decir, eh, y no solamente nos vamos a ceñir a una construcción psicológica de un personaje que también, por supuesto, Stanislavski todo esto lo volcó a, a obras literarias y cómo interpretar este papel. Aparte de muchos lo que llamaron los etudes, los estudios, que él aplicaba la atención, concentración y la imaginación a muchas situaciones diversas. ¿no? Pero también existen otros campos eh, en los terrenos contemporáneos del teatro físico en los que también abordamos... Eh, no solamente la creación de un personaje que se identifica con el ser humano, con la mujer o con el hombre, sino terrenos interpretativos en los que podemos identificarnos con, con sustancias, con elementos de la materia, con animales, con otro tipo de, de encarnaciones. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye todo esto? Y sobre todo la gran pregunta que va a atravesar esta charla es ¿cómo se desarrolla? tu capacidad creativa. Entonces, bueno, pues vamos, a, vamos a, a repasar algunos puntos que creo que os van a dar algunas claves fundamentales. ¿no? Por una parte hablábamos de la psicotecnia como esa capacidad que, que tenemos los intérpretes para identificarnos. Por lo tanto, la primera clave es, existe un entrenamiento de la imaginación. Es decir, no es que nazcamos en un estado estático, sino que todas nuestras cualidades, nuestras potencialidades son dinámicas. Es decir, cuando hablamos de desarrollo de imaginación es porque es como si fuese un músculo creativo. Igual que un pintor o igual que un escritor ha desarrollado el músculo de la creatividad dentro de su ámbito, el actor más que nunca tiene que crear este, este músculo ¿no? para poder identificarse de forma rápida y empleando la totalidad de su cuerpo y de su alma, como decimos, en esta encarnación. Eh, por otra parte, vamos a ver cómo cualquier línea de partitura de acciones físicas conlleva inevitablemente una subpartitura en paralelo que está constituida por las imágenes que nutren la vida del intérprete. Es decir, bien sea porque el personaje de forma melancólica se acerca y mira por la ventana observando cómo las flores de otoño caen sobre el jardín en el que paseaba con su amada, eh, también podemos ver cómo eh, existen una serie de pasos en el escenario. Existe una mano que se coloca, que toca el cristal, que respira, que mira hacia el suelo o que mira hacia arriba de forma ensoñada. Es decir, encontramos la línea de acciones físicas y una línea de cuáles son los hitos, los puntos de apoyo en los cuales la imaginación se está sustentando. ¿no? Todo esto lo podríamos llevar incluso a campos mucho más abstractos como puede ser la danza buto u otros terrenos digamos donde también la identificación con materias o con situaciones eh, que llevan a un estado alterado de conciencia o la identificación con un insecto o la identificación con un cuerpo lleno de barro o la identificación de mi cuerpo con un edificio que está abandonado y está cayéndose a cachos, que se está destruyendo o digamos desarrollar toda una capacidad de identificación permeable en el cuerpo como un gourmet y podríamos detectar por ejemplo sustancias, lo pegajoso, lo áspero, lo rugoso, lo dulce, lo afilado y entonces mi cuerpo podría jugar, ¿no? partes incluso del cuerpo, el cuerpo parcial, podría jugar cada una de estas imágenes. Podría jugar como mi espalda juega lo afilado de un cuchillo o lo frío de una mirada o podríamos jugar lo oxidado dentro de mis huesos o podríamos jugar en mi cuerpo lo aceitoso, lo resbaladizo etcétera etcétera entonces vemos cómo eh, existe una imagen algo que, que existe fuera de mí pero que en mi mente lo, lo agarra lo sostiene se eleva por eso hablamos de un yo creador que es, que se eleva elevado para asir la imagen y fundirse con ella fundirse con el objeto o con el elemento del que estamos hablando nos puedes contar la diferencia que puede haber entre el uso de la imaginación y el intelecto? Claro, por supuesto. Fíjate, cuando hablamos del intelecto, el intelecto es un tipo de razonamiento o de capacidad, de cualidad que tiene el ser humano, que es muy racional, nos permite analizar las cosas. Entonces, igual que podemos analizar una escena de una obra de teatro, entonces cogemos y analizamos la escena en la que Hamlet se encuentra con su padre, el fantasma, el rey Hamlet que ha muerto y está pues, en lo alto del castillo, ahí arriba. Entonces podemos analizar de forma eh, intelectual, intelecto, esa escena y podemos ver ¿no? exactamente dónde están, qué le dice, cómo se lo dice, eh, cómo describiríamos el castillo, cómo describiríamos la ropa o el estado de ánimo de Hamlet. Sin embargo, esto no quiere decir que nos convirtamos en buenos intérpretes. Un buen intérprete lo que tiene es la capacidad de jugar con sus sensaciones, con sus emociones. que es lo que falta justamente en un análisis intelectual de una situación? También todo esto lo podríamos llevar a un análisis intelectual de un elemento, el elemento viento, el elemento aire. Entonces vemos que se hace evidente por medio de los, de los objetos que pone movimiento. De las hojas, de una bolsa de plástico, de elementos que son movidos en el espacio. Entonces podemos llegar a una comprensión racional, intelectual, pero eso no quiere decir que sepamos interpretarlo. Entonces, a la hora de jugar con la imaginación, lo que llevamos, hablamos de una imaginación creativa frente a otros tipos de imaginación que también hay, porque mi cuerpo digamos que se vuelve permeable, se, se aproxima con todo su ser a, a este elemento. Entonces me preguntarás, bueno, y entonces cuántos tipos de imaginación hay, ¿no? Y, y podemos analizar, porque claro, un niño también imagina y también juega, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, los, los niños tienen la capacidad maravillosa de ponerse en circunstancia de juego, y entonces, pues, dicen, ¡ah! Pues ahora somos, somos enfermeras y ahora tal cual y este es un médico y ahora no, ahora estamos en, en las carreras y ahora no, y tú eres un caballo y yo soy un pony y cruzamos un río y ahora, estamos, no sé, ahora jugamos a, la, a las mamás y a los papás. Bueno, pues, pues tiene la capacidad de por un momento entrar en una ficción. Y disfrutar de, de esa interpretación. Y ojo, recordemos que el juego es el trabajo del niño porque es la forma en la que aprende las circunstancias, las sensaciones y es muy interesante ver la concepción del mundo que tiene a través de estas ficciones que crea. También encontramos otro tipo de imaginación que es la que puede tener un enfermo que se encuentra en medio de un delirio, entonces está, está con sudores y está viendo imágenes en su cabeza. El actor no trabaja en realidad con ninguna de estas dos. ¿Podríamos encontrar estados alterados de conciencia dentro de, digamos, un, un teatro ritual? Sí, ¿por qué no? Es verdad. En la que entramos en un flujo de movimiento y un flujo de acción, por lo tanto es nuestra parte inconsciente la que guía nuestra acción. Muy bien. También podemos encontrar eh, otros estados de imaginación, eh, que podemos captar la cualidad del juego del jouer que dirían en francés no to play, en inglés dicen cuando dicen interpretar un papel dicen to play a character, y es curioso no en, en español parece que decimos interpretar que suena mucho más serio mientras que los ingleses y los franceses hablan del juego de jugar un papel que está mucho más cerca de la, de la, de, de la imaginación creativa entonces vemos como hay una parte que es consciente y una parte que es Inconsciente. Lo más consciente es el intelecto. Lo más inconsciente tiene que ver más con la imaginación creativa. Pero la combinación ganadora es un poco la que combina ambas, aplicadas a un proceso de indagación, de cuestionamiento, de exploración, eh, de expresión del movimiento del cuerpo, de la circunstancia, eh, a través de procesos ¿no? que generamos dentro de, del aula de trabajo con los actores. Por supuesto, eh, para hablar de esto, de las diferencias en los tipos de estímulos imaginarios que podemos tener, primero os voy a adentrar en, en otro análisis que nos va a venir muy bien. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Alejandra, ¿te puedo tomar prestada para hacer un ejercicio? Y, y todos vosotros también. Que con la columna erguida, allí donde estéis, soltéis lo que estéis sosteniendo en los brazos, dejéis los brazos relajados encima de las piernas y cerrando los ojos por un momento os voy a pedir que penséis en vuestro dormitorio. Ah, en esa sala en la cual dormís, donde está vuestra cama, vuestros objetos personales, vuestra ropa, eso es. Pensad por un momento, rememorad esta sala y me gustaría que vieseis con todo lujo de detalles cómo es el tamaño de la cama, cuál es el color de las sábanas, cuál es el color de la luz, cuál es el tamaño de las ventanas y todos los elementos que podáis recordar. Muy bien, muy bien. Eso es, perfecto. Entonces ahora os voy a preguntar, si queréis ya podemos ir abriendo los ojos y alguien, por ejemplo, si queremos tener por ahí algún, alguna voluntaria algún voluntario que quiera compartirme, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha visto esa habitación? ¿Quién se anima? Es, es muy raro porque uno no solo, no solo imagina como los objetos que hay, sino también ciertas sensaciones que da esa habitación, digamos mi habitación, por la mañana le entra el sol, sí entonces también siento eso, o no sé, ¿qué está preguntando? Sí, como por, también, no, se, también se siente esas otras sensaciones y esas otras cosas que de pronto no son tan tangibles como objetos. Ajá, uh -huh, uh -huh. Exacto. Muy bien, Sofía Maya. ¿Podrías describirme un poco cómo es tu habitación? ¿Qué cosas eh, percibes cuando estás en tu habitación? ¿Objetos literales? Sí, muy concretos, lo más específicos posibles. Mucho azul, un maniquí, uh -huh. eh, mis cobijas que son suaves, uh -huh. Uh -huh. un escritorio, uh -huh. unos juguetes. Uh -huh. Muy bien. Y un librero. Fantástico, muy bien. Entonces, perfecto, Sofía Maya, muchas gracias. Entonces, fíjate, la manera eh, en la que nosotros construimos una experiencia va a combinar lo siguiente, va a combinar los sentidos que tenemos que recordemos que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, lo va a combinar un poco con la manera en la que nosotros registramos esto, que nos va a servir tanto como para eh, estructurar nuestras experiencias en la vida como para rememorarla, como para planificar cosas en el futuro entonces tú cuando en un momento dado dices mañana voy a recoger el cuarto, tengo que limpiar o tengo que hacer la cama entonces verás que también vuelves a rememorar estas estructuras que hemos creado en la mente. Entonces la forma en la que utilizamos la, la imaginación tiene que ver con estos sistemas representacionales que básicamente hablaremos de un sistema visual, hablaremos de un sistema auditivo y de un sistema kinestésico. Estas tres categorías son muy útiles y, y sirven para construir cualquier experiencia que tiene el ser humano. Entonces, si en un momento dado vemos cómo, cómo es el, el cuarto de Sofía Maya, podemos ver que a lo mejor tiene grandes ventanales, que tiene mucha luz y que tiene unas cobijas, unas sábanas, una manta de color azul, donde predomina el azul. Vemos que mi descripción está siendo totalmente visual de, lo que estoy, de, lo, de, de cómo es este cuarto, ¿no? Pero podríamos modificar. Imaginaos que dentro de mis sistemas representacionales yo tengo una gran tendencia auditiva. He detectado que mis capacidades pues tienen que ver con la música, con la audición, con lo rítmico. Entonces soy una persona muy auditiva. Entonces Yo percibo tu cuarto como, como una habitación en la que hay una música agradable, en la que se puede hablar muy bien eh, y, y en la cual nosotros normalmente cuando charlamos eh, disfrutamos con mucha atención al, al hablar el uno con el otro. Podría describirlo así o podría describir tu cuarto... Por ejemplo, en, en términos kinestésicos, y podría decir que tu habitación es un cuarto muy acogedor, en el que las sillas son muy cómodas y que existe un cierto aroma como a esencia de limón, ¿no? o, que, o que allí cuando me, nos despertamos por la mañana huele a cereales y hay un olor delicioso a comida, no lo sé. Entonces vemos que eh, estos, digamos, sistemas, estos predicados verbales que contiene cualquier afirmación o cualquier descripción, nos va a ayudar mucho a aproximarnos, tanto a comprender el mundo interno de un personaje o de un autor al escribir, como que nos da grandes eh, herramientas al intérprete a la hora de encarnar estas cualidades. Es decir, aquí es donde aparece la imaginación creadora. Nuestra labor se basa en un refinado uso de la relación mente-cuerpo a la hora de, encargar, de encarnar todas estas cualidades. Entonces, por ejemplo, me preguntaba Aleja, dice, ¿cuál es la diferencia entre una rememoración y una construcción imaginaria? y Pues mira, normalmente una rememoración lo que vamos a hacer es, yo voy a recordar esta mañana cuando estaba en mi cuarto y qué fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. Y uno dirá, bueno, pues el librero que está en la pared, otro dirá un cuadro que tengo, otro dirá, pues una, no sé, la almohada que tengo al lado, la persona que está a mi lado, otro dirá las ventanas, el color amarillo, blanco de la pared, entonces eh, ahí estamos recreando una rememoración ¿no? si decimos cómo fue tu infancia, cómo fue el cumpleaños cuando tenías seis años y vamos a intentar trabajar sobre esa imagen, pero también podemos, y ahí estamos haciendo una rememoración, pero también podemos hacer, imagínate, una construcción creativa y te voy a decir, me imagino que alguna vez has, has eh, no sé, me lo invento montado a caballo y que alguna vez has estado en el monte y entonces ahora vamos a hacer una construcción creativa y te voy a decir, pues cuando tu personaje, que es una princesa, montaba a caballo por los montes de Escocia. Fíjate, entonces estamos jugando que tú conoces la sensación de montar a caballo y que conoces las montañas, pero sin embargo nunca has estado en Escocia. Pero podemos ponernos en situación como si, no como si esto fuese real, como si esto estuviese sucediendo. Por otra parte, podemos pasar a una creación imaginaria fantasiosa. Y entonces ahora diríamos, imagínate, vamos a imaginar eh, como si montases en un caballo que se convierte en un dragón. Ahora es un dragón alado que escupe fuego por la boca. Entonces ahora eh, estamos haciendo algo que ninguno hemos vivido de los que estamos aquí, que yo sepa, ¿eh? a no ser a través de las ficciones de Juego de Tronos. Pero ninguno de nosotros ha vivido esa situación real. Ojo, porque normalmente en una construcción creativa, en una obra de teatro, que creemos, vamos a combinar estas tres. No, no están siempre en estado puro, sino que las rememoraciones nos ayudan a construir las construcciones imaginarias, las fantasiosas, en, un, en una amalgama. De cosas que se fusionan entre las cosas que conozco, los símbolos de mi subconsciente, cosas que proyecto, etcétera, etcétera, conviven todas ellas. ¿no? Así que digamos que estos serían, de alguna forma, los tipos de, de, de imaginación, de construcciones mmm, imaginativas que podemos crear. Mm. Qué interesante todo esto, Alfonso. Eh, uh -huh. Bueno, otra, otra pregunta y es sobre... Uh -huh. La idea de, de, de, si nos puedes dar un, la diferencia entre, hablar de la diferencia entre el uso de la imaginación y la, podría ser como la manipulación del sentimiento o la evocación de un sentimiento Sí, sí, entonces, fíjate, en nuestro oficio también eh, se basa en construir personajes o situaciones o atmósferas. Entonces, eh, las personas trabajamos con emociones, es inevitable, no somos máquinas, no somos muebles, no somos sillas, sino que cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor genera en nosotros una vivencia. Esa vivencia está asociada con un estado anímico, con un estado emocional, inevitablemente. Un intérprete debe ser un especialista en trabajar y en manejar también las emociones para llevar a nuestros personajes a un estado concreto, psicoemocional, ¿no? Entonces, para ello disparamos gatillos, que son estímulos psicológicos que nos llevan a esto. También podemos trabajar a partir de la, de, digamos, de la imaginación construyendo lo que Michael Chekhov llama, llama atmósferas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio todos juntos, de estos que nos gustan tanto, ¿vale? Entonces, simplemente voy a pediros que llevéis la atención a vuestra nariz, a vuestro sentido olfativo. No os voy a pedir que creéis nada de lo que no existe, simplemente que tomemos conciencia de lo que existe. Es decir, de cómo yo respiro. Cómo reconoce un poco el gesto respiratorio y cómo el aire que inhalas pasa por, por, las, por las ventanitas de la nariz y cómo es la experiencia física de hacer esta acción. Eso es. Y ahora te voy a pedir que hagas dos cosas. La primera es que eh, rememores un, un aroma digamos que te produzca rechazo, como puede ser la bolsa de la basura. Cuando lleva dos días ahí y la vas a bajar, y quedaron pues, los restos de fruta de haberte, de haberte hecho un batido. Y entonces, pero han pasado un par de días y ya la fruta estaba mala. Entonces, ¿cómo sería cuando abres el cubo de la basura y te golpea el olor a, a, a elementos podridos, orgánicos en la basura? wow Hay algo que se afecta en ti. Muy bien. Muy bien. Y ahora imagínate que, que sales de ahí, que abandonas la cocina y el cubo de basura y te vas a encontrar... Eh, con tu abrigo puesto y vas a salir a la calle, vas a ir a un parque cerca y vas a oler un poco la naturaleza, cómo huelen las plantas, las flores, la brisa, eso es, la naturaleza, el césped y te acercas a una flor, eso es, y la hueles y permites que, que penetre en ti ese perfume. Muy bien, muy bien, fíjate. Eh, ninguno de nosotros ha salido de su habitación todos estamos en la misma sala pero sin embargo vuestro rostro aunque sea a un nivel muy sutil ha cambiado vuestra, el color de vuestra piel prácticamente ha cambiado la manera en la que respiráis ha, ha cambiado el tamaño de vuestra pupila, si nos pusiésemos, el latido de vuestro corazón ha cambiado. Estamos trabajando a un, un nivel de microgestos, pero sin duda nos dan muchísima información de lo que está pasando a un nivel sutil y de pensamiento en vosotros. Lo que estamos haciendo es trabajar con la imaginación creativa. No son más que estímulos que hemos recreado en nuestra mente y que nos han afectado a un nivel muy profundo. Pero vamos a hacer juntos, si quieres Laura, eh, un ejercicio. Entonces te voy a pedir, los que queráis, si estáis escuchando todo esto, podéis hacerlo también. Y así, pues imaginaos que cerramos los ojos por un momento y llevas la atención un poco a tu pantalla mental, en la cual los intérpretes podemos proyectar cosas sobre esa pantalla mental. Te voy a pedir que visualices delante de ti un limón, un limón amarillo del tamaño que tú quieras. Y ahora te voy a pedir que imagines un cuchillo y que cojas el cuchillo imaginariamente con tu mano y que cortes el limón en dos. Y te voy a pedir que agarres uno de los dos trozos y que lo traigas a tu olfato y que realmente te recrees oliendo ese medio limón. La piel y los, y los gajos, la fibra que hay dentro del limón, el jugo. Muy bien. Y ahora te voy a pedir que Imagines cómo lo muerdes, cómo lo llevas a tu boca y le pegas un bocado al limón. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y relax. Muy bien, Laura. Como podrás haber visto, y si además si tenéis algún compañero al lado, podéis ver un poco, mismamente la imagen, podríamos ver a Aleja como estaba jugando este estudio de interpretación. Y directamente hemos, nos hemos sumergido con ella en este bocado que ha dado el limón. ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que reaccionamos nuestro cuerpo inevitablemente cuando lo estimulamos con una imagen suficientemente vívida, el cuerpo... Eh, pasa a vivir toda una experiencia. Esto es uno de los grandes descubrimientos en los que está ahondando ahora mismo la neurociencia, mm. en el cual saben que a partir de una imagen se estimula en una parte del cerebro, ¿no? en el córtex somatosensorial, lo cual tiene efectos fisiológicos. Esto se puede usar para muchas cosas. El arte del actor es tan valioso porque puede servir incluso a una persona para salir de una depresión, si queremos. A partir de imaginar, de usar su imaginación para modificar. Puedes llegar a modificar tu cuerpo, puedes llegar a modificar tu mente a partir del uso de la imaginación. Puedes es, que, es que se ha terminado comprobando cómo... Eh, imagínate a alguien que tiene una lesión y que no puede entrenar físicamente y que es un deportista que corre los 100 metros lisos, pero que está, le han operado la rodilla y está en la cama. Pero en su imaginación, todos los días sigue rememorando el entrenamiento, la carrera. Por lo tanto, sigue estimulando esos circuitos neuronales, sigue activando las sinapsis. Entonces, su mente está entrenando y su cuerpo tiene beneficios a partir de esto. A lo mejor no es 100% igual de beneficioso que un entrenamiento real. Pero sin duda hay una actividad neuronal que produce grandísimos beneficios. Esto lo podemos aplicar a muchas cosas, podemos superar incluso enfermedades. Sí. Si llegamos a, a un refinamiento de este tipo de entrenamiento psicofísico, ¿verdad? Bueno, Muy sí. bien, pues bueno, no sé sí. si tenemos alguna última pregunta por aquí. Sí, hay una, hay una pregunta de Carlos. Dice, ¿cómo sí. crees que en un ejercicio de dirección se pueda estimular la imaginación de las personas a las que se dirige? Eh, teniendo en cuenta que el mundo interno de todos es tan distinto y muchas veces las imágenes que uno genera no tocan o afectan de la misma forma a los demás. Exacto, entonces os voy a pedir que cerréis los ojos y que imaginéis un perro. Uh -huh. ¿Eh? Quiero que veáis un perro delante de vosotros, muy concreto, muy específico. Me gustaría que sea específico dónde lo veis, está en la calle, está en un patio, está en casa, está en el salón, está encima de la cama, Está en el parque. ¿Dónde está el perro? ¿Cómo es el perro? ¿Qué color tiene? ¿Qué raza tiene? Es de raza, pues no lo sé. Es un chihuahua, es un pastor alemán, es un pitbull, es un bulldog, es un fox terrier, que es? es un pekel. Vale, muy bien. Y entonces ahora regresamos. Aleja, ¿tú qué perro imaginaste? No me sé la raza, pero son de esos perros grandotes, eh, blancos, de pelo largo, uh -huh. grandes, gordos. Vale, no sé sí, cómo sí. se llama la Lando raza, también. digo. Yo me imagino un perro, tampoco sé qué raza es, pero es de esos perros que, que parece que tuvieran un peinado de punk. y Son uh -huh. todos feitos y tienen caras como de locos. Exacto, exacto, de esos, de eso que tiene cara como de loco. Sí, sí, sí, sí, Bueno, entonces, podríamos preguntarles si fuésemos los directores de este montaje y tenemos a 15 actrices y actores a nuestro cargo, podríamos ver que nadie ha visualizado el mismo perro. Pero cómo es posible. Entonces, si esto pasa con una palabra, imagínate un, un párrafo entero de Ofelia en el cual describe cómo se está volviendo loca. Vale, muy bien, entonces, ¿cómo es posible que vayamos a interpretar esto, Alfonso, si cada uno ha leído una, en sentido estricto, cada uno ha leído una obra de Hamlet totalmente distinta entre nosotros? Ninguno de nosotros imaginó ni el castillo, ni el vestido de Ofelia, ni el traje de Hamlet, ni las manos arrugadas del, del rey Hamlet padre. Entonces no leímos la misma obra. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos interpretar juntos? Pues obviamente hay cosas que son estímulos para el actor y que quedan dentro de nuestra propia cocina. No sucede absolutamente nada. Eso sí, cuanto más concreto sea el estímulo, yo os podría decir que imaginásemos todos este mismo perro o traer la imagen del perro de un cuadro de Goya. Entonces todos trabajamos sobre esa imagen, estamos unificando el referente sobre el cual vamos a trabajar, pero si no, no pasa nada. Yo cuando digo eh, entras en una atmósfera de profunda tristeza, cada uno encuentra distintos recursos ¿no? para imaginarse esto. Entonces no pasa nada, lo importante un poco es eh, cómo elevar a los intérpretes a un estado creativo en el que su cuerpo está totalmente permeable, a estos estímulos, y empieza a producir por medio del gesto, del gesto psicológico, del gesto de acción, empieza a producir materiales creativos encima del escenario. ¿no? Lo importante es cómo, cómo llegamos a donde queremos llegar, sin necesidad un poco de, de nosotros mismos poner trabas, de no meter palos en las ruedas de nuestra bici, sino de liberarlos para ir más allá, de liberar, de desarrollar nuestra imaginación creativa. Mm. Y pues bueno, en 15 días nos estamos viendo nuevamente en nuestra sesión del de actor en movimiento. Así está, muy bien, pues un grandísimo placer y nada, a mantenerse en movimiento entonces.